Hola a todos. Los objetos elásticos son aquellos que se deforman ante la existencia de fuerzas externas, pero recuperan su estado inicial si las fuerzas se eliminan. Cuando un objeto elástico está deformado, surge una fuerza interna que se opone a dicha deformación e intenta retornar al objeto a su configuración sin deformar. Si el objeto está en equilibrio, las fuerzas internas contrarrestan exactamente las, fuer las fuerzas externas. La manera más rigurosa de estudiar objetos elásticos es mediante la teoría de elasticidad del medio continuo. En esta estrategia se calcula la deformación y la fuerza interna sufrida por todos y cada uno de los puntos del objeto. Para estudiar la deformación se calcula el desplazamiento sufrido por cada uno de los puntos. Si dos puntos tienen distinto desplazamiento, entonces existe una deformación entre ellos, que puede cuantificarse. La elasticidad del medio continuo se suele resolver mediante el método de elementos finitos, que implica la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que quedan fuera del ámbito de este curso. Por el contrario, usaremos un método muy sencillo para simular deformaciones, ya sean objetos volumétricos, como el pólipo de la izquierda, telas, objetos bidimensionales, o pelo, objetos unidimensionales. Es el denominado método masa-muelle. Consiste en discretizar o repartir la masa del objeto distribuyéndola en un cierto número de partículas llamadas nodos. A cada nodo se le asigna una masa dependiente del volumen del objeto que cubre, tal que la suma de las masas de los nodos es igual a la masa del objeto. El movimiento del objeto se describe mediante el movimiento de los nodos individuales y cada nodo está des, eh, descrito por la ya conocida segunda ley de Newton aplicada a una partícula. Habrá que resolver tantas ecuaciones como nodos. Los nodos se conectan entre sí mediante una red de muelles imaginarios, que representan la elasticidad del cuerpo. Cada vez que un muelle se estira o se encoge respecto de su longitud de reposo, surgirá una fuerza que se opone a dicho cambio. Esta fuerza moverá al nodo y a su vez a sus vecinos, ya que están conectados, de forma que el objeto comenzará a vibrar y oscilar como un todo. El comportamiento de un objeto discretizado por masa muelle depende de cómo se realiza el mallado. Se distribuyen los nodos por el volumen, se unen mediante una red de muelles, y se asignan parámetros de masa y rigidez a los nodos y los muelles respectivamente. Al establecer los muelles, es importante que se formen estructuras estables. Por ejemplo, en dos dimensiones, un cuadrado no es una estructura estable, pues se puede deformar sin que se deformen sus aristas. El cuadrado podría inclinarse hasta tumbarse por completo, eh, con lo que perdería su área sin necesidad de modificar la longitud de las aristas. Por ello, la estructura que usaremos en 2D serán triángulos, y en el caso de 3D, tetraedros. Sea cual sea la estructura elegida, cada vértice contendrá una cierta, un nodo de cierta masa y cada arista un muelle de cierta rigidez. En el caso de simulación de objetos unidimensionales como hilos o cuerdas o bidimensionales como telas, los muelles entre dos nodos contiguos representan la deformación del objeto por tracción, es decir, podemos estirarlo o encogerlo como si fuera un chicle. Para dar más realismo a la animación, debemos incluir más muelles, pero esta vez entre nodos que no sean contiguos. Por ejemplo, si conectamos un nodo con otro situado a dos nodos de distancia, podríamos simular la flexión o los dobleces del objeto. Si el muelle conecta nodos separados a tres nodos de distancia, podríamos representar la torsión, con lo que el objeto podría retorcerse al igual que estrujamos una valleta de cocina para escurrirla. Los muelles de flexión tienen normalmente una rigidez notablemente menor que los de tracción, con lo que tendremos que ajustar adecuadamente los valores de las constantes K en el modelo. Otra estrategia para simular la resistencia a la flexión es colocar muelles angulares entre las caras de dos triángulos adyacentes del triángulo. Si el ángulo... Formado por las caras fuera muy grande o muy pequeño, aparecería una fuerza que intentaría compensar esta situación, es decir, se opondría a la flexión. Para terminar, hay que, hacer, eh, hay que decir que en muchas ocasiones sería necesario incluir un amortiguamiento que frene el movimiento de los muelles, lo cual dará realismo a la animación. No es un fenómeno elástico, sino un fenómeno viscoso que hace re reducir la energía. Aquí se incluyen tres modelos de fuerzas de amortiguamiento, y en todos ellos el parámetro D, de dumping en inglés, modela la cantidad de amortiguamiento. La fórmula superior amortigua el movimiento absoluto de un nodo, ya que la fuerza es proporcional a la velocidad. Es un buen modelo, para simular el rozamiento con el aire. La fórmula intermedia amortigua movimientos relativos, pero también la rotación. En ella aparece la diferencia de velocidad entre los nodos extremos del muelle A y B. Esta sería la fuerza sobre el nodo A. Sobre el nodo B, por la ley de acción-reacción, la fuerza sería la misma, pero con el signo contrario. Finalmente, la tercera fuerza amortigua realmente la deformación, ya que toma la velocidad relativa de los extremos del muelle, es decir, la velocidad del extremo A menos la del extremo B, y la proyecta mediante este producto escalar sobre la dirección del muelle, representada con este vector unitario U. Sea cual sea nuestra aproximación elegida para simular el amortiguamiento, esta fuerza. Habría que añadirla a las aplicadas a cada nodo. Bien, muchas gracias por vuestra atención.